Juan es un chico que no sabe casi nada de informática y siempre deja marcadas todas las opciones por defecto. Como todos sus amigos tienen Facebook, ha decidido hacerse él también. A los pocos días, Juan se encuentra con su amiga María y le cuenta la noticia. Hola María, ¿sabes que me acabo de hacer Facebook? ¡Qué bien Juan! Pero habrás cambiado la configuración por defecto, ¿no? ¿Cambiar la configuración? ¿Para qué? Si yo solo quiero subir fotos y hablar con mis amigos. Pues es muy importante. Si tienes la configuración que viene por defecto, todo el mundo podrá saber dónde vives, cuál es tu edad, dónde estudias o trabajas, con quién hablas e incluso podrán saber quién es tu familia. Vamos, que lo van a saber absolutamente todo de ti. ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¿Qué puedo hacer? Tranquilo Juan, ya te voy a enseñar yo a configurarlo. Lo primero que debes conocer es este símbolo pinchando en él. Puedes decidir con quién compartes la información que publicas en ese momento. Puedes escoger entre Pública, Solo tus amigos, Solo tú o Personalizada, escogiendo a algún amigo en concreto para que solo ellos puedan ver esa publicación. Facebook también tiene un botón de configuración rápida de la privacidad. Pinchando aquí se despliega el menú que aparece en la pantalla. La opción más útil de este menú es la de ver tu Facebook como otros usuarios. Así puedes ver tu Facebook como el público en general para saber lo que compartes con tu vida. Gracias a María, Juan configuró su Facebook a su gusto, eligiendo con quién compartiría su información, sus fotografías y en resumen, su vida personal. Así que no lo olvides, es importante configurar la privacidad de las redes sociales correctamente, ya que nunca sabes quién accede a ellas.